Muy buenas noches a todos nuestros líderes que se han dado cita el día de hoy. y Nos dan el honor de tener su tiempo puesto a disposición de nuestra capacitación de esta noche. La verdad que es una alegría poder contar con ustedes y aprender algunas cosas importantísimas referentes al tema del liderazgo que sin duda muchos de nosotros sabemos bastante, pero no está mal de vez en cuando aprender algo nuevo o, algún, o escuchar a algún líder que expone algún tema relacionado con el trabajo con grupos. Estamos desarrollando en esta serie lo imprescindible en el liderazgo y la semana pasada hemos hablado acerca de lo que ustedes sabían muy bien que necesitábamos muchos de nosotros, tiene que ver específicamente con el liderazgo en el campo de eh, lo importante. Es, es necesario... Cuando nosotros desarrollamos liderazgo, aprender a identificar qué es el área más importante para darle la prioridad y especialmente el tiempo necesario para efectivizar nuestra función o nuestro trabajo en el liderazgo. El día de hoy vamos nosotros a trabajar un poco más otro campo, que es el campo que a muchos también nos interesa y vamos a trabajar el día de hoy el campo del, de los equipos que es importante para cada uno de nosotros poder desarrollar el campo de cómo trabajar los equipos dentro del liderazgo. Así que el día de hoy tome nota, tome su lapicero y su papel, eh, vamos a trabajar ahora este campo. A ver, ¿qué pasó? Estoy aquí con un problema de eh, pantalla. Vamos a ver. La pantalla que necesitamos compartir es exactamente esta. Muy bien, vamos a abrir nuestra presentación aquí donde debemos. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar en el, lo imprescindible de liderazgo. Vamos a trabajar el campo de facilitar el camino a tu equipo. La segunda sesión de lo imprescindible en el liderazgo. Generalmente cuando nosotros trabajamos eh, como líderes siempre necesitamos entender que ya no trabajamos como personas de manera individualizada. Es decir, ya estamos asociados o asociando a personas que van a trabajar con nosotros el campo de liderazgo desde la perspectiva de luchar juntos por alcanzar el logro, el logro, el objetivo. Cuando como docentes nosotros programamos nuestras actividades, establecemos nuestros objetivos generales, los objetivos específicos y luego desarrollamos qué actividades nos van a llevar hacia el logro. ¿Por qué hablamos del concepto del logro? El logro es el, el llegar al objetivo planteado al inicio de nuestro proyecto. Y les menciono algo sumamente importante. La mayoría de líderes caudillistas quieren alcanzar la meta solos. Y lastimosamente lo logran en más largo tiempo, terminan agotados y finalmente creen ellos que han alcanzado el éxito cuando cansados, solos, caudillos, eh, tienen resultados, pero cuando miran a su alrededor se dan con la sorpresa de que el logro simplemente fue un capricho individual de un líder caudillista sin haber compartido los espacios necesarios para trabajar en equipo. Hay una frase que yo quiero compartir con ustedes y quiero que ustedes mediten durante toda la presentación. Se llama, Trabajar en equipo es acelerar los resultados a la oportunidad. Lo voy a repetir, porque me gustaría que ustedes se graben esta, esta frase. Trabajar en equipo es acelerar los resultados a la oportunidad. Yo no sé qué habría sido de ti y de tu trabajo como persona, como profesional, si trabajara solo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú trabajas solo? Todo el tiempo que tú dedicas a ese propósito, llámese como se llame el propósito, llámese el negocio, llámese tu familia, llámese lo que tú quieras llamarlo, siempre tu tiempo, tu influencia, va a ocupar un lugar importante en la oportunidad para alcanzar los logros, para alcanzar los, los resultados. Pero no olvides que si tú tienes un equipo que te ayuda, apresuras los resultados en el espacio de oportunidad que tú tienes. Creo que de alguna manera o en algún momento a algunos de ustedes les he mencionado que si yo me ocupo es el ejemplo que yo puedo usar simplemente al comenzar como una ilustración. Si yo me ocupo en ocho horas, en ocho horas, vender ocho botellas de agua, utilizando un ejemplo básico, si demoro ocho horas en vender ocho botellas de agua y gano por cada botella de agua dos soles, si yo comparto las ocho botellas con otra persona y vendemos los dos en cuatro horas, las ocho botellas, yo habré ganado un dólar o un sol, en este caso, de lo que yo trabajo y ganaré 50 centavos de la otra persona y habré acelerado en un cuarto de tiempo lo que yo normalmente hacía en ocho horas. Trabajar en equipo es acelerar los resultados a la oportunidad. ¿Qué oportunidad se te ha presentado a ti en estos meses? ¿O qué oportunidad se te ha presentado el día de ayer? ¿O hoy? Hoy mismo se te presentó una oportunidad. ¿Cómo puedes tú o qué puedes tú hacer para poder acelerar los resultados en esa oportunidad? Unirte a un equipo. No olvides esta prerrogativa que yo tengo esta tarde para ti. ¿Qué es un equipo? Yo no recuerdo, me parece que es un equipo este, francés o italiano, pero me gustó por lo antiguo, para que nadie se emocione y diga, han puesto a mi equipo, pues elegí la imagen. Normalmente en un equipo las personas son diferentes, se apoyan mutuamente, pero trabajan por un mismo objetivo. Son diferentes. Ocupan puestos diferentes en el equipo. Cada uno cumple su función, pero el equipo procura el mismo objetivo. No tengas temor de tener en tu equipo a alguien que de repente hace pases hacia atrás cuando tú quieres que hagan pases hacia adelante. No te preocupes si hay alguien en el equipo que con su habilidad hace pases al costado en vez de hacer pases hacia adelante. No te desesperes si en vez de apurar el paso, alguien por allí no apura el paso como tú quieres. No te olvides que cada uno, si entiende bien el objetivo, utilizará su habilidad para poder crecer o apoyar o desarrollar el trabajo dentro de la, del espacio de oportunidad que tú le das. No te olvides que estamos hablando de facilitar al equipo. Facilitar al equipo. Hay algunas habilidades que tiene que tener un líder para poder ser un facilitador de su equipo. En primer lugar, no es fácil lo que yo les voy a decir hoy. Aprender a escuchar. Escuchen bien. Hay personas que escuchan para responder. Personas que escuchan para responder, no para comprender. No escuchan con atención lo que se quiere decir. Generalmente se van diciendo algunas cosas y su mente está corriendo tan rápido que en vez de Querer poner atención a las palabras, a la intencionalidad de esas palabras, lo que describen esas palabras, están preparándose para responder positiva o negativamente. Eh, las redes sociales nos permiten apagar los micrófonos y lo que estoy diciendo es posible que usted esté pensando algo y no me puede decir nada esta noche porque tengo bloqueados los micrófonos. Pero yo quiero esta noche que usted practique el prestar atención. Usted puede hacer varias cosas mientras me escucha, pero quiero decirle algo. El subconsciente del cerebro está bloqueado cuando usted no presta atención. No sé si alguna vez usted, siendo papá o mamá, le ha hablado a sus hijos mientras sus hijos están haciendo algo. Y usted le dice, ¿me está prestando atención? Sí, mamá, sí te estoy prestando atención. Sí, está prestando, prestando atención superficialmente, pero no está mostrando interés en lo que se plantea. Ser líder requiere no solamente prestar atención, sino mostrar interés internamente, cognitivamente. ¿Qué quiere decir? Que tu mente está captando aquellas cosas que usted quiere hacer para poder ayudar a facilitar a su equipo. Aquí no funciona el hecho que dice que los varones pueden hacer una sola cosa y las damas pueden hacer 10 cosas al mismo tiempo. Una cosa es saber hacer y otra cosa es saber escuchar con atención. Yo puedo decirle ahora una palabra y usted entender otra cosa porque su mente no está prestando atención a la intencionalidad del tema. Es clave para comprender lo que se nos comunica y poder evaluar correctamente, prestar atención y tener interés en lo que se plantea. Hoy estamos planteando cómo facilitar facilitar al equipo para que pueda trabajar con usted muchos líderes son trabas para su equipo muchas veces lo puedo mencionar esta noche y sin temor alguno de ustedes me ha preguntado te parece bien lo que estoy haciendo y yo inmediatamente le he dicho que sí o simplemente le dije me parece perfecto lo que estás haciendo ¿Por qué razón? No porque no le estoy prestando atención, sino porque quiero ser un facilitador de lo que él está planteando o ella está planteando. Si hay algo que corregir, le diré para que pueda mejorar o para que pueda conducirse adecuadamente dentro del concepto que yo creo que es necesario que él tome en cuenta. Pero es muy importante aprender a prestar atención pero con interés para poder evaluar después lo que se comunica. Siguiente punto, el respeto y la autoridad van juntas. Aprender a respetar ayuda a escuchar. Me está hablando Johnny Falcones, me está hablando Teodosio Huamancayo, eh, me está hablando Julio García, me está hablando Gloria, me está hablando... Entonces, yo debo aprender a tener respeto por las personas porque eso me va a ayudar a escuchar adecuadamente. En segundo lugar, a conocer sus opiniones. En tercer lugar, a saber aceptar las críticas positivas y negativas como valores constructivos de parte de mi equipo. Si tú permanentemente te bloqueas y no mantienes la escucha con respeto a tu equipo, siempre vas a bloquear los proyectos que tú tengas para alcanzar los objetivos que te procuras. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Si tú no respetas la opinión, el valor de pensar, de evaluar, de coordinar que tienen los que, los que forman parte de tu equipo, es porque tú no los respetas. Y si tú no los respetas, no tendrás autoridad sobre ellos. Muchas personas son líderes de nombre. Nadie los respeta y ellos no tienen autoridad porque son personas que no tienen respeto a la opinión de los demás. Tercero, la habilidad de un líder debe estar en el campo de la concreción. ¿Por qué le llamamos concreto al cemento cuando está seco? Porque se ha definido en la forma del modelo en lo cual nosotros lo hemos puesto. Usted va a hacer un techo y quiere poner un techo más grueso, más, más delgado. Usted pone la forma que usted quiere del techo y eso se va a concretar, se va a, a reafirmar. La concreción hay que definir de forma clara cómo se realizarán las tareas. O sea, hay que ser concreto en cómo definir las tareas que vamos a realizar. Los que están trabajando con Novatec, los que están trabajando con Medicaid, los que están trabajando con fitting los que están trabajando en su propio negocio y no son claros con su equipo, es posible que la concreción de los objetivos se posterguen a doble, triple o cuádruple de tiempo que no es necesariamente ese el que se procuraba. En segundo lugar, evitamos hacer correcciones genéricas que no conducen a nada. ¿Por qué? Porque nos vamos al punto. En tercer lugar, no podemos estar usando expresiones como siempre actúas igual. La comunicación debe ser abierta directa sana y natural basada en el respeto y la coherencia de las decisiones del líder esto permite evitar confrontaciones y facilita los acuerdos yo tengo mucha pena muchísima pena porque las personas muchas veces lideradas provocan al líder a, a tener confrontaciones y como no tenemos el ejercicio de ser concretos y no tenemos la, a ver, ¿cómo lo digo? El privilegio de tener liderados que entienden el lenguaje de concreción, de claridad, y inhiben sus propias responsabilidades, entonces se falta el respeto. ¿Por qué? Porque no piensan en el objetivo concreto, ni aceptan los objetivos que son, en el sentido concreto, no tan favorables a ellos. Es una pena, pero eso sucede. A veces, muchos quieren mantener el respeto y aceptan la autoridad siempre y cuando reciben beneficios. Y un líder tiene que cuidar muchísimo eso. Cada responsabilidad que usted toma como líder, debe transferirla de manera clara a todos aquellos que forman parte de su equipo, facilitando al equipo a poder actuar en función de los objetivos. Número cuatro, empatía. Una cualidad muy importante en un líder, y no es una cualidad simple, es una cualidad mayor, pero al mismo tiempo es compleja. ¿Por qué es compleja? En primer lugar, porque la empatía lo que intenta es acercarse a la realidad de la vida y la experiencia del otro. Escuchen bien lo que les digo. Acercarse. Nunca podrás tú estar, voy a usar una expresión, en el zapato del otro. Nunca podrás entender a plenitud la situación del otro. Pero es parte de las habilidades de un líder acercarse lo más posible a la otra persona para entenderlo. Es el poder de entenderse con la otra persona. Si tú no puedes entenderlo, o por lo menos dejar de entender, o ayudarle al otro para que se haga entender, o darle las pautas para que se pueda dejar entender. En segundo lugar, Comprender lo que está pasando. Es importante ver a la otra persona en su espectro, en su realidad. En otras palabras, utilizando un lenguaje eh, legal o, o, o que usan mucho los abogados, ver la jurisprudencia, lo que está sucediendo dentro de su contexto acercarme lo más posible de tal modo que lo pueda guiar y ayudar. Segundo, tercero, perdón, el porqué de las dificultades que tiene y lograr afinidad con ella, es decir, me acerco de tal modo a mi liderado que conozco qué dificultad tiene para comprender algunas cosas y poder, haciendo una cercanía, lo más posible con la otra persona, poder ayudarlo para que desarrolle el trabajo cooperativo dentro del equipo. Yo quiero que ustedes, mientras yo estoy hablando, me hagan preguntas específicas sobre el tema. ¿Por qué razón? Me gustaría no perder, eh, si ustedes tienen alguna pregunta, no me gustaría perder eh, algún comentario o pregunta y háganlo, por favor, a través del chat porque en este momento los micrófonos están bloqueados para no tener los problemas que teníamos muchas veces con el tema de la bulla o la interferencia que normalmente tenemos a veces en las presentaciones. Así que haga usted una pregunta si tiene algún problema con el tema de saber escuchar, si tiene alguna pregunta respecto al respeto, a la concreción, que a veces es poco entendible, o a la empatía. No olvide que empatizar no significa que vamos a comprender absolutamente la situación del otro. Tratemos de acercarnos para comprender, en primer lugar, qué es lo que entiende, qué es lo que está pasando y qué dificultad tiene para poder cooperar y ayudar en el avance del equipo. ¿Cómo liderar equipos? Para ser líder... Hay que saber tomar decisiones de una forma consciente y asumir las responsabilidades que resuelvan. Escúchame bien lo que dice la, el párrafo. Saber tomar decisiones de una manera consciente. Muchos de nosotros eludimos responsabilidades y simplemente decimos sí o decimos no, pero no asumimos responsabilidades. Y no asumimos responsabilidades, ¿por qué? Porque no entendemos cómo resolver los problemas que se presentan en los equipos. Por eso es importante la toma de decisiones de manera consciente, pero orientando tu responsabilidad a resolver mientras puedas. Si es que el equipo también está dispuesto a ayudarte a conseguir la resolución. Hacer liderazgo de equipos implica lidiar con personas con distintas personalidades. Por eso es necesario ser capaz de identificar las emociones. Hemos hablado ya de eso en, en ocasiones anteriores porque era importante reconocer la inteligencia emocional o cómo trabajar con las emociones de las personas. Generalmente cuando las personas cometen un error, ellos están dispuestos a hacer lo que sea por recibir o dar lo que sea necesario. Pero cuando sus emociones están encontradas y están confundidas por intereses personales, como dinero, puestos, posición, entredichos, generalmente las emociones bloquean el razonamiento y el equipo se detiene. Cuando menciona nuestro amigo Julio García dice respeto complejo cuando nuestro receptor o interlocutor no practica algunos principios o valores respecto de la convivencia humana. Así es. Y también Julio, especialmente cuando la persona no asume su propia responsabilidad, porque asumir tu propia responsabilidad también es un acto de respeto a los demás y a ti mismo. Eso es importantísimo. Entonces, para liderar equipos, tenemos que aprender a identificar claramente las emociones. Segundo, monitorear comportamientos. Escúchame bien lo que digo ahí. Los comportamientos no necesariamente son lo que la gente piensa, pero nos dan una idea de lo que las personas están pensando con sus comportamientos o sus gestos. En tercer lugar, saber reaccionar de acuerdo a cada situación. Muchas veces los líderes tenemos que tomar acciones muy, muy difíciles. Muchas veces hacer silencios que no a muchos les gusta. No contestar. A veces algunas personas quieren que uno les conteste para poder crear una razón de su reacción, especialmente cuando tiene que ver con el ataque o una acusación o un o una eh, eh, evasión de responsabilidad. ¿Cómo se forman los equipos? Quiero, por favor, que ustedes identifiquen, porque voy a hacer unas preguntas al final de esta, de esta parte de la exposición. ¿Cómo se forman los equipos? Algunos dicen, ¿qué tipos de equipos hay? En realidad, los equipos se transforman constantemente. Pero para poder identificarlos... Hay que ver cómo se forman. El primero de ellos generalmente es un equipo informal. Generalmente se forman con fines sociales. Ustedes habrán visto que en muchas comunidades hay equipos, por ejemplo, en tiempo de pandemia, cuando no había mucha alimentación en los hogares, se formaron equipos que los llaman ollas comunes para poder alimentarse dentro de la sociedad. O equipos que facilitan especialmente temas de preocupación común de los involucrados. Les falta comida, entonces se juntan por la comida. Les falta transporte, entonces colaboran en ese sentido. Entonces hay equipos que se van formando de manera informal, mejorando o facilitando el trabajo de acuerdo a las condiciones que se van mostrando en el espacio de tiempo en el cual tienen un, un, algo como una interconexión entre los que forman el equipo. Generalmente se forman a partir de un conjunto de intereses comunes que pueden conocer los mismos que los de la organización o, o, oficialmente o de manera este, formal. Los líderes de estos equipos generalmente surgen de los miembros y no son nombrados por nadie. Generalmente aparecen de manera natural dentro del grupo de personas que informalmente se han reunido con algún fin o un fin o un bien común. Hay otros que son los equipos tradicionales. Aquí dice Johnny Falcones, eh, lo que pasa es que Johnny, que si te saliste, a ver, ¿Qué pasó? Por favor, vuelve a admitir, si me fue el audio. Bueno, el audio continuamos normal nosotros. Tienes que entrar y volver, volver a entrar. Eso, de esa manera podemos ayudarte. ¿Ya? Eh, cuando una persona sale de la reunión, tiene que volver. Yo lo puedo readmitir si es que él ha salido. Ahí está, ya ingresaste. Muy bien. Bienvenido nuevamente desde Ecuador. Muy bien. Los equipos tradicionales. Generalmente son áreas de, de una organización comúnmente consideradas como departamentos o áreas funcionales, ¿no? Distribución, logística, eh, el departamento de secretaría o son partes eh, de una organización eh, tradicionalmente u organizacionalmente constituida, formalmente. Los líderes o directivos de estos equipos, son nombrados por la organización y tienen poder legítimo en el equipo, ¿no? Entonces, generalmente, este tipo de equipos son equipos más formales. Se espera que el equipo produzca un producto, entregue un servicio o realice una función que la organización haya asignado. Por ejemplo, la compañía Claro, que tiene que ver con, con todo lo que tiene que ver con comunicaciones, tiene equipos que forman eh, todo lo que es comunicación este, a través de teléfonos fijos, otros equipos que trabajan televisión, otros que trabajan celulares para empresas, otros para personas individuales. O sea, son equipos que se forman dentro de una organización y lo hacen de manera tradicional. También se forman equipos para resolver problemas. Todas las instituciones que impulsan un producto vía, eh, qué sé yo, garantías. Por ejemplo, el día de hoy, en la mañana, yo he llamado a un departamento de Samsung porque mi refrigerador no estaba produciendo hielo. Entonces, el departamento a donde yo llamé, me dijeron, le vamos a pasar con una persona que se va a conectar con usted, para resolver el problema. Y bajo las indicaciones que él me dio, pude resolver el problema ya en la tarde, conforme lo hicieron ellos. Los equipos para resolver problemas generalmente eh, tienen una tarea especial que surge específicamente de un problema. En el área política se forman comisiones, las iglesias también hacen lo mismo. Forman comisiones. O los grupos organizados en una comunidad forman comisiones para resolver un problema de papeles, de registración, o algún tipo de, de, de organización que permita continuar o facilitar la, eh, la prosecución de un objetivo. Estos equipos son generalmente interfuncionales, o sea, trabajan dentro de la organización. Los que están en Novatec y tienen un problema con, su, eh, eh, problema con su plataforma, mandan generalmente un ticket a la, al departamento para resolver un problema que ellos tienen. Generalmente estas personas están ubicadas en diferentes departamentos o áreas de la organización y se encargan de encontrar soluciones a los problemas. Si usted es un líder, piense siempre en tener entre uno de sus miembros una persona que pueda resolver problemas. También hay equipos de liderazgo. ¿Cómo que equipos de liderazgo? Pues sí, los equipos de liderazgo generalmente están compuestos por un sistema de manejo para buscar una estrategia común para lanzar un producto. Líderes que se preocupan por establecer estrategias para liderar. Qué interesante, ¿no? Para formar líderes. Eso es sumamente importante. Eso es sumamente importante y creo que cada uno de nosotros sabe muy bien de lo que estamos hablando. Es muy importante que los líderes puedan entender que para formar a otros líderes requerimos el, la ayuda de líderes que puedan liderar proyectos específicos que nos ayuden a desarrollar o lanzar un producto con una estrategia especial. En los niveles superiores de gestión, los equipos se utilizan generalmente en el desarrollo de objetivos y una dirección estratégica para la empresa en su conjunto. Por ejemplo, si tú estás en una compañía de multinivel, los liderazgos se establecen en función del manejo de una estrategia. Y eso es algo interesante. La ventaja de los equipos de liderazgo es que establecen su estrategia de acuerdo al contexto donde están. Si están en una ciudad, si están en el campo, si están dentro de una institución organizada formalmente, generalmente interactúan mutuamente los líderes para poder desarrollar el proyecto que tienen en común. Los equipos de autodirigidos. Aquí lo que se ve realmente son las habilidades de estos equipos de poder trabajar solos. Son autónomos para decidir cómo se hará un trabajo, trabajan por metas de la organización y luego determinan cómo lograr esa meta. Frecuentemente no hay un gerente o un líder asignado y muy pocas, si las hay, diferencias de estatus entre los miembros del equipo. Generalmente sucede eso entre los líderes que forman parte de este, de este equipo. Son autodirigidos. Ellos mismos van creando sus propias estrategias. Lo que yo procuro con estas charlas realmente es que ustedes sean equipos autodirigidos. En otras palabras, que ustedes sean líderes que se autolideren a sí mismos. Escúcheme bien este síndrome que hay generalmente en los liderados. Le ponen cargos a sus líderes y quieren ser dependientes de ellos. Los equipos que no son autodirigidos, muchos de los que forman parte de ese equipo, son dependientes como niños recién nacidos que les gusta beber siempre la leche del liderazgo. No quieren comer comida sólida, no quieren dejar que sus dientes salgan para poder consumir alimentos sólidos. Estoy utilizando una, una alegoría, estoy utilizando una ilustración. Con equipos autodirigidos, las empresas no se preocupan por dar tantas pautas. ¿Por qué? Porque sus líderes generalmente son líderes casi todos en una función específica dentro del equipo. De tal modo que se autodirigen a sí mismos. A estos equipos se les permite comúnmente elegir a los nuevos miembros del equipo, decidir sobre las asignaciones de trabajo, y se les puede asignar la responsabilidad de evaluar a los miembros del equipo. Por ejemplo, nosotros en presentaciones no le tenemos que pedir permiso a nuestro líder Saúl, que de paso está esta noche con nosotros y lo saludamos, no No le tenemos que pedir este permiso a, a fulano o mengano, simplemente lo elegimos entre nosotros. El lunes pasado nos hizo la presentación, uno de nuestros miembros, Julio García del Mazo. Entonces, hemos elegido ahora para las siguientes lunes otras personas que van a dirigir las reuniones. Eso es lo que procuramos. Cumplen generalmente con estándares de calidad e interactúan con compradores o vendedores o con proveedores, pero de lo contrario, tienen gran libertad para determinar lo que hace el equipo. Es una cosa interesante lo que estamos haciendo nosotros en nuestro equipo. Por ejemplo, hay personas que están en Huancayo, que están en Ayacucho, que están en Tacna, que están en, en México, que están en Ecuador, que están en Colombia, que cada uno interactúa de alguna manera con alguna información, pero finalmente son ellos los que determinan cómo trabajan su equipo. Y eso es lo que procuramos, eso es lo que buscamos. Por eso dije lo imprescindible del liderazgo, vamos a estudiar ahora. Y en esta parte yo estoy muy interesado en que Julio García, Francisco, eh, Teodosio y todos los que están aquí, que no puedo ver sus nombres porque son muchos, formen equipos autodirigidos. Boris Darmo no es vuestro líder. Escúchenlo bien. Boris Darmo no es líder de ustedes. Yo simplemente soy un expositor que me encanta ayudar a comprender cómo liderar. Una persona me escribió esta semana con palabras muy, muy halagadoras. Me dijo doctor Boris, lo que usted hace realmente no lo hace nadie. Me lo dijo. Y es verdad. Yo no me voy a poner orgulloso por eso. Simplemente voy a decir que muy pocos somos aquellos los que dedicamos un tiempecito para poder enseñar a los demás a hacer algo por ellos mismos. Lo hemos hecho con nuestros hijos. Les hemos dado nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro sueño, nuestro trabajo, nuestro dinero, nuestra casa, nuestros espacios, nuestro tiempo, para que un día, cuando ellos se casen, sean líderes autodirigidos. Pero no sé qué nos pasa, que nosotros cuando ya entramos a un negocio, a un proyecto, como pasamos por la universidad, y aprendimos muchas cosas. No nos enseñaron a hacer emprendimiento individualizado. Yo le voy a poner un reto hoy día. Estoy mirando la cara de Julio porque Julio tiene mucha experiencia. Él ha expuesto el día lunes pasado y ustedes han podido notar la versatilidad de su lenguaje y al mismo tiempo el conocimiento vasto respecto a un tema que para él era la primera vez, pero ya lo conocía. Yo le voy a retar hoy. Señor Julio García, usted tiene muchos años de experiencia. Escriba un libro de sus experiencias. Johnny Falcones, usted es un gran lector. Usted es un gran pensador. Yo lo conozco a usted. Tuve el privilegio en la vida de conocerlo. Escriba un libro sobre sus experiencias espirituales. Teodosio Guamancayo, usted ha trabajado en lugares donde nadie ha ido, en la parte interna de la selva donde nadie quiere ir, esa relación con esas personas de las tribus, de esas personas que, que no, no tienen contacto con la urbanidad, miles de personas quisieran conocerlo. Autodiríjanse ustedes a comenzar a poner en un papel sus historias. Y voy a aprender más este Voy a tratar de abrir más este para poder retar a alguno más por allí que está apareciendo en mi lista y que no lo estoy diciendo porque simplemente no lo veo. Pero me gustaría de corazón decirles a ustedes, son 41 personas en, que están en esta noche. Qué privilegio poder tenerlos esta noche aquí. Seguramente eh, eh, Aderly eh, Adelina, Adriana, Audel, eh, Benjo de Colima, este, Berta González, Celso Rodríguez. Carlos, Cesareo Juárez, este, Coturz de Pozuso, Elizabeth, Elmer, y por mencionar a Emilia y a todos aquellos, a Eva Ochoa, que usted tiene una experiencia interesante en su vida, y a todos, a Gisela Albizuri y a todos los que están esta noche acá, yo los reto a autodirigirse ustedes mismos y a cumplir retos que les permitan transferir, porque un líder que transfiere conocimiento, experiencias. Hace exactamente lo que nosotros queremos, que sean líderes, autodirigidos. Yo les voy a comentar una vez más como un acto de orgullo personal, pero que no les afecte a ninguno de ustedes. Me pusieron como reto para presentar unas conferencias en Colombia en el año 1997, que si quería ser expositor tenía que escribir un libro. Me demoré siete meses, trabajando cuatro o cinco horas todos los días para escribir un pequeño libro de 102 páginas. La sinergización de los talentos para el desarrollo de la microempresa, porque el tema era relacionamiento gerente y trabajador. Yo nunca en mi vida había hablado sobre microempresa, pero tuve que autodisciplinarme para escribir. Cuando llegué aquí al Perú en el año 2010, decidí escribir mi segundo libro, yo tengo 12 libros publicados y me preguntan muchas veces, doctor, ¿y qué escribe usted en sus libros? Y yo tengo una respuesta que es un poco jocosa, pero al mismo tiempo un poco ofensiva para algunos. ¡Tonterías! No, pero no diga eso, doctor. ¿Cómo usted va a decir que escribe tonterías? Es que para muchas personas lo que yo escribo son tonterías. Pero en medio de esas tonterías alguien descubrirá algún mensaje que le pega el corazón, que le pega la conciencia. Y eso le hará efecto en algún momento de su vida. Seguramente alguno de ustedes ha leído mi libro o alguno de mis libros y podrá decir, de todas las tonterías que usted dijo, hubo una tontería que me afectó, una tontería que me ayudó, que me orientó. Pero ¿dónde está ese secreto en que tú te sientas capaz líder de autodirigirte? porque cuando tú te autodiriges, eso trasciende a tu equipo. Yo espero que esta noche ustedes se transformen en líderes autodirigidos, porque cuando ustedes hagan eso, ustedes van a trascender a sus equipos de la misma manera. Los equipos se forman alrededor de un proyecto en particular y un líder emerge para ese proyecto. El equipo es responsable de llevar a cabo el proyecto, reclutar a los miembros del equipo y evaluarlos. A menudo cuando termina el proyecto que los convocaba el equipo, se disuelve. A veces sucede eso. ¿Pero qué quedó? Quedan líderes autodirigidos. Quedan líderes fuertes. Los que aprovecharon, por supuesto, la oportunidad de autoliderarse o aprender a liderarse. Finalmente, los equipos virtuales. Ya estamos viviendo esta experiencia nosotros ahora. La tecnología está modificando la forma en que los equipos se encuentran y funcionan. El software colaborativo y los sistemas de conferencias han mejorado la capacidad de los individuos para reunirse. Hoy estamos 40, y 40 personas de diferentes países. Tenemos de Ecuador, tenemos de Argentina... Tenemos colombianos, tenemos peruanos de diferentes lugares, están reunidos hoy. Estamos compartiendo un lugar en la tecnología. Si bien la dinámica básica de otros tipos de equipos puede seguir siendo relevante, el relacionarse, la gestión de los equipos virtuales puede ser muy diferente. Hay que dominar muy bien las nuevas tecnologías ya que no hay intercambio de señales faciales o auditivas. La palabra o el compromiso se toma al pie de la letra y debe ser cumplido también mandatoriamente. Por ejemplo, yo estoy haciendo conferencias y en algunas de ellas he obligado, entre comillas, a que nadie participe de la conferencia si no tiene su... ¿Su qué? su cámara prendida estamos cometiendo constantemente el error de prestar atención a una charla, pero no prendemos nuestras cámaras, y la razón es muy sencilla, porque creemos que no es importante pero los equipos virtuales ¿eh? Eva ya prendió su cámara muy bien Eva, queremos ver tu sonrisa eh, ella es una expositora importante en el grupo, entonces es importantísimo poder mostrarnos. Imagínense ustedes que yo les hable sin prender mi cámara. Voy a apagar mi cámara en este momento. ¿Qué les parece a ustedes? Es impersonal. Totalmente impersonal. Ustedes pueden escuchar mi voz, pero no pueden ver las mímicas. No pueden ver mi rostro. Entonces es muy importante tener las cámaras prendidas. Hay empresas que no permiten a sus trabajadores trabajar sin cámaras prendidas. O sea, es imposible. ¿Por qué? Porque hay mucho robo del tiempo, hay mucha entretención en, en, entre los trabajadores, entonces es muy importante tener las cámaras prendidas, porque eso permite identificar los rostros, los gestos, las miradas. Cuando trabajamos virtualmente, normalmente acostumbramos a mirar a las personas que están en nuestra audiencia. Miren lo que estoy haciendo yo en este momento. Estoy mirando a las personas que están en mi audiencia. Y ustedes dicen, el doctor no me está mirando. Estoy mirando a Benjo, estoy mirando a Julio, estoy mirando a Francisco. Pero si usted está exponiendo, usted tiene que dejar de mirar a su audiencia. Porque cuando usted mira al micrófono, usted está mirando a su audiencia. ¿Se dan cuenta ustedes? Yo puedo decirte, hola Eva, hola Julio. Entonces tú me estás viendo que te estoy mirando, pero si digo acá, hola Julio, y estoy mirando a Julio en, en la pantalla o en, la, en, la, en donde está apareciendo su imagen, Julio dice, no me está mirando a mí, está mirando a otro lado. Entonces es muy importante cuando tú formas equipos virtuales que tú aprendas a mirar a la cámara. No es fácil, no es fácil. Nos cuesta muchas veces estar mirando lo que estamos leyendo y al mismo tiempo mirando a la cámara, pero hay que tratar de hacer eso. Yo, por ejemplo, estoy mirando la cámara y de reojito estoy mirando cada miembro de un equipo virtual, es responsable de sus tareas. Miren que estoy leyendo, pero al mismo tiempo no dejo de mirar la cámara. Y del equipo en general, normalmente con una supervisión mínima. ¿Por qué? Porque todos están cooperando. Hay un compromiso al pie de la letra y mandatoriamente que se debe cumplir en los equipos virtuales. Los factores clave en el éxito de un equipo virtual son la formación eficaz del equipo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ustedes dirán, qué bonito que el doctor Boris, cómo que tiene demasiado tiempo para darnos las charlas. No, no. Yo estoy formando equipos eficaces. Estoy interesado en que algún día cuando este ser humano cierre los ojos, alguien diga por allí, ese señor que murió hoy me ayudó. El día de ayer murió una persona muy importante para Latinoamérica, para los hispanohablantes. Es el hermano de mi suegra, el tío de mi esposa el señor Abraham Lazo Terrones. Abraham Lazo Terrones ha sido el locutor por más de 20 años de un programa religioso llamado La Voz de la Esperanza. Anteayer él estaba tomando desayuno, ya con una, eh, algunos efectos del Alzheimer, eh, de unos años, pero semiconsciente, le dio un ataque cardíaco y murió. Todos, hoy, me escribieron, nos saludamos, conversamos, que gracias a ese hombre que hablaba por la radio y que nadie lo veía, pero que sus palabras eran bien pronunciadas, que eran pausadamente pronunciadas y bien legibles, muy bien pronunciadas y entendidas, conocieron el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Hoy todo el mundo comenta. Yo dije en mi Facebook que murió la voz privilegiada que muchos escuchamos. Él ya tenía 86 años. Por eso es importante, queridos líderes, que al formar equipos virtuales nos comprometamos con la eficacia de un equipo, con la confianza, con la colaboración entre miembros y una excelente comunicación entre nosotros. Yo les sugiero que practiquen la pronunciación. La próxima semana vamos a hablar otra vez acerca de la comunicación y vamos a profundizar algunos temas más específicos de lo que hemos hablado en las charlas anteriores de la, eh, de la fase número uno del liderazgo que estamos haciendo en la Escuela de Líderes. Pero es importantísimo que usted sepa pronunciar, sepa hablar, porque si no aburre, porque si no la gente se va, porque si no la gente no lo quiere escuchar, porque si usted no mantiene una buena pronunciación y baja la voz, o sube la voz, o pone entusiasmo, nadie lo quiere escuchar. Porque si no, ahí usted está hablando, buenas noches, cómo están ustedes. ya que estamos en este programa, bueno, me encargaron a mí, hablar acerca de los equipos, y bueno, ya qué vamos a hacer, señoras, buenos es gustos de estar con ustedes esta noche. Uy, olvídate ese señor, vamos a escuchar durante una hora, yo no lo quiero escuchar. Entonces, es importante que usted desarrolle habilidades para trabajar virtualmente. Yo, aquí con nosotros está una persona que yo admiro muchísimo. A ver si está todavía por aquí o de repente ya salió por alguna razón. Se llama Gisela Albisuri. Gisela, estás aquí. Gisela es profesora de niños pequeñitos yo le hice muchas preguntas a ella y le dije, Gisela, ¿cómo lo haces para mantener esos niños que se mantengan atentos? Son pequeñitos, rápido, pierden la atención. Pues ella tiene una, una habilidad muy especial para trabajar con niños virtualmente. Entonces, mis queridos amigos, lo que les estoy tratando de mostrar no es algo que realmente... Oh, Boris es un sabio, él sabe hacer todo, o él es una persona que lo hace bien. No, sino que aprendamos juntos a formar equipos, pero más que formar equipos, a facilitar a los equipos un trabajo que consiga los resultados que nosotros buscamos. No es tanto cuán líder usted parece, no es tanto si usted manda en el equipo. Eso no es lo importante. Lo importante es que usted sea un facilitador para que consiga pronto, lo más pronto posible, los resultados. Definamos en, cuál, en cuáles estamos trabajando. ¿Cuál de los equipos de los que hemos mencionado esta noche han tomado nota algunos, otros no, no importa? Estamos trabajando. Equipos informales, en equipos tradicionales. Si usted está trabajando para una empresa, está en el equipo tradicional. ¿Está en el equipo para resolver problemas? Yo a veces me dedico a resolver problemas porque en mi equipo hay muchas personas que no entienden algunas cosas y hay que ayudarlas. Gracias a Dios que cuento con algunos que son realmente alumnos, pero qué rápido que aprenden, es impresionante. No sé si Miriam Chia está aquí, pero tiene una capacidad increíble para aprender a manejar sistemas de, de, de, de internet y todo lo que es este virtual. Eh, así como él, eh, ella, otros más como Alfonso Talavera, no sé si está esta noche aquí, este, Gisela Alvisuri y, y otras personas más que ya manejan increíblemente, rápidamente resuelven inconvenientes en el área virtual. Equipos de liderazgo. Yo tengo equipos de liderazgo y esos equipos de liderazgo yo les enseño cómo liderar y por eso estamos trabajando aquí. Porque si tú no enseñas, escúchame bien. No te enojes cuando no consiguen los resultados. ¿Por qué? Porque tú no estás transfiriendo la enseñanza de cómo liderar. Ah, equipos autodirigidos es lo que yo quiero. En el número 5 me detuve bastante tiempo por esa razón. Porque yo quiero que tú seas, Verónica, Julio, Francisco, Johnny, todos ustedes sean equipos autodirigidos. Aquí no hay nadie quien los mande. No va a haber quien los mande. En el equipo autodirigido usted hace lo que usted quiera y consigue lo que usted quiera en el tiempo que usted quiera. Como decía mi jefe, a mí no me interesa cómo matas las pulgas, a mordiscos, a patadas, a puñetes, con zapatos, con cabezazos, con aplausos, no me interesa. Yo lo que quiero son las pulgas muertas. Eso es lo que tenemos que enseñar en nuestros equipos. Hay gente que anda diciendo, no, no hagas esto, no hagas lo otro, que aquí me molesta, que no publiques eso. Déjenlos. Hay gente que publica, en eh, eh, emprendedores de Novatec, vendo zapatos, venda sus zapatos. De repente uno de los líderes que está ahí ganando dinero, quiere tener zapatos, pues. Vendo, este, qué sé yo, este aceitunas. Uy, no sabía dónde conseguir aceitunas, ya tengo a alguien que me vende sus aceitunas, voy a buscarlo. ¿Dónde lo vendo? Alme Delivery. O sea, aprendamos a abrir. Aprendamos a ser facilitadores. Escúcheme bien. El tiempo se pasa. Y si tú te pones a poner reglas y reglas y reglas y reglas, lo único que consigues son rechazos, rechazos, rechazos. ¿Por qué Dios hizo a las aves sin jaula? ¿Se preguntaron alguna vez? ¿Pero qué hacemos nosotros? Le ponemos jaulas porque las aves están volando a nuestro alrededor y como los tenemos, queremos tener cerca, nosotros tenemos aquí en casa una, una cacatúa, una ninfa. Cuando la ponemos en la jaula, chilla como no tienen idea. Apenas la soltamos, cerramos las ventanas para que no se vaya, comienza a cantar. Comienza a alabar como si estaría, estoy libre, comienzo a cantar y comienza a cantar maravillosamente. Les puedo mandar a algunos que quieran escucharla, es increíble, hasta se para aquí mi cabeza y comienza a cantar. Mi esposa la adora, creo que más a ella que a mí, porque ella le canta más que yo. ¿Qué significa eso? La libertad permite a las personas actuar, interactuar. Líderes, no sean líderes que quieran ser caudillos de las ideas. Aprovechen las ideas de los otros y hagan las suyas para poder hacer de su equipo que crezca más, que, que desarrolle más, que logren más. Tantas buenas ideas dan los conejos que dice un refrán que un consejo hasta de un conejo. Aprendamos eso. Los niños dan lecciones maravillosas. Y ustedes dirán, ¿por qué Boris es influyente en muchas cosas? Porque yo aprendo hasta de la mirada y la sonrisa de Eva Yadira Ochoa Rodríguez. Hasta aprendo de los gestos de Julio García del Mazo, Julio Francisco, así. ¿Por qué? Porque soy una esponja. ¿Ustedes saben cuánto tiempo quiero vivir? Quiero vivir 89 años. Le pedí a Dios que me dé 89 años, porque a los 90 yo voy a estar deshecho. Así que dije, 89, señor, por favor. Pero en estos 30, 29, 29 que me quedan. Quiero absorber todo porque no tengo tiempo para estar discutiendo, no tengo tiempo para estar peleando, no tengo tiempo para estar rigiéndole la vida a nadie. Quiero que la gente viva feliz, que conozca la verdad por donde quiera conocerla. Y un líder que desarrolla aprendizajes es un facilitador. Aprenda hoy. Si no lo aprende hoy, mañana usted lo va a lamentar. ¿Qué es ser un facilitador? Abra las puertas de la oportunidad para su equipo. No imponga. Árale. Enseñe si es posible. Dele la mano incluso al enemigo. ¿Quién sabe el enemigo tenga 10 centavos en su mano y que se la quiera compartir? Usted no se había dado cuenta pero aprendamos a facilitar, ya dejen de creerse que los que controlan el mundo, no hagas esto, no hagas lo otro, eso está mal, eso está mal, haz así, que así funciona, da tus ideas, compártelas, riégalas en el viento, si quieres, como semilla, como semilla alimentando las mentes, pero de allí, que cada uno haga lo mejor que pueda, porque esa es la manera como un líder desarrolla las capacidades de otros líderes. ¿Se dan cuenta cuán importante es e imprescindible es hablar de esto, que es ser un facilitador para poder desarrollar mejor liderazgo? Un facilitador no es quien impone, no es quien cierra puertas, sino quien las abre. Preguntas. ¿Cómo y qué problemas encuentras en tu equipo? Vamos ahora a abrir los micrófonos y Vamos a conversar. Este es el espacio en el cual tú puedes decir algunos inconvenientes que has encontrado por los cuales de alguna manera tú no has podido en alguna, algún momento avanzar con tu equipo. A ver quién quiere ser el primer quejoso esta noche. ¡Hable! Porque ahora tiene la oportunidad. No lo vamos a considerar quejoso. Vamos a simplemente decir, una persona analítica que ha encontrado un problema que a veces hay en los equipos y que hoy necesitamos aprender para ser facilitados Prendió su micrófono, comience a hablar. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Benjamín Díaz, vivo en el estado de Colima, México. Bienvenido, Benjamín. Gracias, Boris. Y este sí he tenido algunas observaciones eh, con relación a las personas que van de reciente ingreso, que van empezando. Uh -huh. eh, normalmente les empiezan a tener una especie de complicación en varios aspectos digitales. Por lo que yo pasé, también tuve ese tipo de problemas, se puede decir. Mi patrocinador tuvo la paciencia suficiente como para dirigirme, enseñarme, orientarme y soltarme, que es lo más importante. Mi patrocinador es el profesor Omar Velasco, Ajá. del cual le agradezco pues eternamente lo que me está sucediendo ahora en familia. bien. Eh, las personas que van iniciando normalmente, eh, he observado que no dominan el celular inteligente. El, pues sí, en pocas palabras, el celular. Te hago, una, te hago ahora una acotación y tú mismo me vas a responder. Sí, tú claro. Tienes hijo, tú tienes hijos, ¿cierto, Benjamín? Claro. Imagínate tú, imagínate tú, ¿cómo se llama tu primer hijo? Josué. No, ¿Josué? Ingrid. Oh, perdón, Ingrid. Ingrid, muy bien. Ingrid, naciste. Aquí está tu termo caliente, acá está tu leche en polvo, acá están tus pañales. Señorita, usted ya salió al mundo, ahí usted atiéndase. ¿Hacemos eso nosotros con nuestros hijos cuando nacen? No. no. ¿Qué no, hacemos? No me estoy quejando, solamente... No, estoy... no, no, no, te estoy diciendo yo para que veas tú la realidad y cómo tú estás manejando esto, este plan de tu equipo. ¿Qué hacemos? Sí. Le enseñamos. El paso número uno que yo, que yo he estado implementando es el dominio de tu propio celular. Perfecto, perfecto. perfecto. Tú has estado autodirigiendo tu equipo, has encontrado un inconveniente, las personas no saben manejar su celular, entonces tú quieres ayudarlos a que aprendan a manejar el celular. Perfecto, te das cuenta. Esa es su la... su facilita, un facilitador para desarrollar bien tu equipo. Eso es lo que queremos. ¿Ok? Sí, Digamos. Muy bonito, muy bonito. Eh, posteriormente, bueno, los he invitado aquí en mi domicilio que a las personas les es cómodo venir aquí a la casa y para nosotros es grato tener su visita. Hemos estado cada semana entrenando acerca del movimiento de los celulares también. Ajá. Uh, ya varios se han desarrollado rápidamente y están siendo autosuficientes semana tras semana. Excelente. Con lo cual me, me facilitan los movimientos de los viernes y de los sábados. Y sí. estoy muy contento con eso y con las personas que se están aplicando. Y poco a poco las personas van entendiendo cómo se va manejando este sistema, cómo se va utilizando su propio celular. Y son automanejables. Fíjate que son, son esponjitas, dijeras tú. Así se es. Se aprende rápido, rápido. Y Fíjame. eso pues da de satisfacción. Una cosa importante. Tenemos que trabajar con las personas en el tema de la tecnología. Muchos de los que estamos sobre los 40, 45, 50, tenemos un pequeño inconveniente. Pero para eso están los líderes, para facilitar ese campo. Persona que no maneje un celular ahora, es más importante manejar un celular que aprender a manejar un auto. Así es. Es una exageración, ¿ah? ¿eh? es más importante aprender a manejar un celular que aprender a manejar a una esposa o a una familia. Así que, señoras y señores varones, ya saben, o viceversa, señoras, es más importante manejar su celular ahora que manejar al esposo y a los hijos. Así que, preocúpese por manejar su celular. Estoy exagerando, estoy exagerando. ¿Oye, no está de acuerdo conmigo? No importa. Pero estamos tratando de enseñar un principio. A ver, otra persona más que nos... Gracias, Benjamín. Otra persona que tenga alguna otra situación importante que nos pueda compartir. Adelante. ¿Qué situación problemática encuentras en tu equipo que tú quieres? Ahí está Yoni. Adelante, Yoni. Bueno, buenas noches con todos, ¿no? Buenas noches. Yo estoy liderando un grupo en una empresa que estoy trabajando. Perfecto. Y he visto, hay un problema grande que es este, el carácter de las personas. Muy bien. Dentro de lo que es seguridad industrial, se manejan, o se mira un, un punto que son los riesgos de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y hay los riesgos físicos, los riesgos mecánicos, los riesgos eléctricos, los riesgos ergonómicos, los riesgos biológicos. Pero hay uno que es muy importante, que son los riesgos psicosociales. Uh -huh. Porque a veces no sabemos cómo está el, el, el estado de ánimo de la persona. Entonces pues nosotros estamos haciendo una jornada de 28 días y hay mucha gente que llega con problemas. Y gracias a todas estas charlas que hemos tenido desde hace rato con, con el doctor, pues. Eh, yo llego este, a preguntarle a la gente, ¿no? Que, que cómo llega si de pronto tiene algún problema en casa, dejó a su esposa enferma, un hijo eh, con problemas, para poderlo ayudar y que él se sienta tranquilo y pueda desarrollarse al 100%, ¿no? Pero yo me he topado con que el, el, el carácter, el estado de, de ánimo de las personas y, y, y en todo, en todo, en todo negocio o en todo emprendimiento o en toda área es es bastante fuerte y hay que aprender a manejar. Interesante, porque uno de los temas que vamos a tratar más adelante es cómo resolver los conflictos de personalidad, de relacionamiento. Eso es importantísimo. ¿Ve? Ahí tenemos una situación, una persona con un tipo de personalidad que muchas veces nosotros simplemente calificamos el comportamiento, pero a veces como líder no nos preguntamos qué es lo que está provocando ese tipo de actitud, entonces es muy importante, les, les menciono algo, uno de, los, uno de los problemas mayores de desarrollo de personalidad que existe en el liderazgo, está en la familia, esposo-esposa, ¿no? Hoy que las esposas han tomado una posición importante en la sociedad, tenemos un gran inconveniente de esposos que creen que las esposas no pueden liderar la familia, y hay un problema de choque de personalidades, imagínense ahora cuando usted va al trabajo, y en vez de tener un jefe varón, tiene una, una jefa. imagínense usted cómo va a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante trabajar el tema de las personalidades. Gracias, Johnny. Resolvemos eso con la empatía. Preguntémonos en qué situación está la persona, qué está pasando con ella, alguna situación está provocando ese tipo de comportamiento y, por supuesto, acerquémonos lo más posible para ser un facilitador y ayudar a la comprensión y el mejoramiento del desarrollo del trabajo dentro del equipo. Muy bien, otro caso más, ¿Quién tiene? Prenda su micrófono, una dama, por favor, queremos escuchar a las damas hablar, a un varón, díganos, por favor, ¿Qué problemas encontramos en los equipos? Puede ser en el tuyo, puede ser en otros equipos. Adelante. Doctor Boris. Adelante, Juancito. Buenas noches, buenas noches, doctor Boris, buenas noches, con amigo de la sala. Bien, felicitar por la exposición. Creo que bastante atinado, que hace reflexionar en estos, estos temas, doctor, para poder interactuar con los amigos, con, con gente del grupo, y sinceramente también con, con las personas con quien trabajamos. Mira, dentro del, del trabajo que venimos desarrollando, si bien es cierto, hay ciertas dificultades en este caso en mi grupo, porque algunos pues, compañeros eh, más eh, están dedicados a lo que es su, su, su trabajo, su, su labor cotidiano, ¿no? Uh -huh. eh, en una institución, en sus labores o en sus quehaceres. Entonces, por esa razón es de que muchos de ellos eh, no están eh, desarrollando eh, su, su, su red, se puede decir. Eh, ese es uno, dos pero lo bueno es de que muchos de ellos, eh, desde mi persona, se les ha enseñado eh, muy detalladamente todo el manejo de cómo hacer su inversión, cómo, cómo hacer su cobro respectivo, eh, cómo tener ya sus herramientas. Se les, se les ha facilitado todos esto, todo estos temas y esa es lo, lo, la ventaja que ellos tienen. Eh, como alguien decía en uno de los compañeros, eh, a mí los viernes, los sábados, eh, se, se facilita todo este proceso porque cada uno hace su, su, su trabajo, los viernes y los sábados, eh, excepto que uno o dos personas que aún faltan eh, hacer su, su, su, su trabajo o su uh, su articulación entre la empresa y su dietera, ¿no? Son uh -huh. las cosas que vienen este, eh, complementándose. De la misma forma, también eh, hemos venido... Eh, compartiendo la, la modesta experiencia con, con amigos de otra red. no Se les ha, se les ha eh, orientado, se les ha facilitado estos temas para que ellos puedan llevar bien su, su negocio. Nada más, doctor. Muy bien. Eh, uno de los problemas que siempre encontramos, como lo mencionaba Benjamín y también lo menciona este, eh, Juan, es que muchas personas quizás no aprenden y otras no le dedican mucho tiempo. Entonces, es importante eh, desarrollar conceptos de responsabilidad, ¿ya? De responsabilidad respecto a un tema que usted asume como parte de su vida. Cada actividad, cada con, con, contrato que usted, que, en el cual usted ingresa para poder desarrollar un proyecto, no olvide que su tiempo es sumamente importante. Lo mencionamos en la, en la charla pasada. Darle importancia a lo más importante es clave. Establecer prioridades, ¿ok? O establecer tiempos que sean lo suficientemente capaces de poder resolver o conducir un proyecto que usted tiene. Eso no solamente tiene que ver con las finanzas, tiene que ver con todo el campo del trabajo del ser humano. En todos los campos requerimos dedicarle tiempo. No ponga la responsabilidad de uno en manos de otro, porque ese es el compromiso suyo. Es importante. Siguiente opinión. Adelante. Estamos tratando cómo y qué problemas encuentras en tu equipo, que pueden ayudarnos a analizar hoy para poder compartir. Prenda su micrófono y compártelos. ¿Alguien más? De repente puedes simplemente sugerir lo que has visto en otro equipo, no necesariamente en tu equipo. Bueno, a ver. Boris. Adelante. Rubén. Ya, muchas gracias, buenas noches con todos. Eh... Bueno, no. eh... Interesante lo que, lo que has mencionado, ¿no? Y, y muy didáctico, ¿eh? gracias, a este, si nos motivas. Gracias. Pero el más beneficiado eres tú. Porque mira, yo tenía, eh, como comentabas, pues este, nosotros tenemos que aprender, o mejor dicho, desaprender a ser facilitadores, ¿no? Porque no, no, no, no nos gusta compartir. Yo tengo un compañero que tiene que batallar durísimo en el equipo. Es muy inteligente el tipo, ¿no? Muy didáctico, es sabidoso pero todo se lo guarda para sí. Uh -huh. yo digo, mira, tú vas a morir, lo, lo que tú tienes va, va a morir contigo, comparte. Y más, cuanto, mira, lo que yo he aprendido es que un maestro es decía, cuanto más compartes, no tengas eh, miedo de compartir lo que tú tienes, porque finalmente a la larga tú vas a salir beneficiado, porque mira, tú compartes algo y usted más bien está atento a las críticas, a las opiniones, uh -huh. positivas, negativas, pero ten especial atención a las negativas. Entonces, ahí de repente, si son negativas, no te molestes, analízalos. Si aunque sea una, es decir, una pizca de verdad, ahí está, punto, esa pizca, mátalo. Entonces, a la final me decía, cuanto más compartes sin guardar, eh, a lo mucho que puedes eh, pedirle a alguien que hace uso de tu investigación o de tu trabajo y que te mencione, ¿no? Pero que lo use. Entonces, tú vas a encontrar otros retos. Y cada vez uno se ve especialidad más, simplemente porque cuando más compartes tú investigas eh, y te indagas. De repente alguien te lanza una pregunta y como tú eres de experiencia, pues ya lo, lo, él decía, no, lo, lo flautea, ¿no? Por ahí que flor y saliste ya, pero, pero en el fondo tú no te quedas con esa aguja y empiezas a rebuscar. Entonces, eh, él me decía él que el facilitador es aquel que más comparte no guarda nada. Así es. Y me eh, decía él que tenemos que romper ese, ese, ese paradigma de que me cuesta lo que he aprendido, así que hablo demás porque lo suden, ¿no? No, no me dice eso. eso, es al revés, me dice. La ley del soldado todo? raso, la ley del soldado raso, yo pagué, tú tienes que pagar sí, también. Esa <risa> experiencia que he tenido en mi equipo de trabajo y, y gracias a Dios que finalmente el compañero entendió y, y facilita el trabajo a los demás y, y se da cuenta que el equipo marcha mejor porque todo está en el ritmo pero el que más se beneficia beneficiaba era porque siempre está con la última novedad. ¿no? Excelente. Esa, esa experiencia que le comparte. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Qué bueno eso, porque sabes que una de las cosas que a mí me han dicho muchas veces es porque haces tus charlas gratis. Boris, por favor, cobra todo lo que das. Qué barbaridad. Ni siquiera cobras. Tu, tu, tu sapiencia tiene valor y la gente cree que tiene valor monetario. No, no, no. El valor más importante es el reconocimiento de que lo que estás haciendo está trascendiendo en la vida de los demás. Yo voy a contarles, mientras se prepara el próximo que vamos a escuchar, una experiencia interesante. Me invitaron a mí para trabajar con jóvenes en el conflicto delincuencial para la Fiscalía de la Nación aquí en el Perú. Es un programa que no sé si existe todavía, pero bueno, ya hace varios años que yo lo dejé. Trabajé cuatro años, dos años desde fuera y dos años dentro de la fiscalía. Una vez trajimos a un jovencito que dormía en un auto, sin llantas, sin puertas, sin ventanas, y estaba en el piso, un auto viejo, allí dormía porque él se drogaba, y lo recuperamos de la calle, lo trajimos a la, al programa, para hacerle corta la historia, al cabo de tres meses, ese chico era un chico distinto, totalmente diferente. Me tenía mucho cariño él, porque desde el día en que yo lo encontré, le daba abrazos a pesar de su, sus olores, porque eran olores horribles. No se había bañado por años. Entonces, sus olores eran realmente nauseabundos. Le cambiamos de ropa, le cambiamos de mente. Yo me fui del programa y después de casi dos años volví a dar una charla para el lugar. Yo, por supuesto, no sabía si él estaba allí. Pero él me vio más o menos como unos 50 metros de distancia cuando entré al salón grande donde nos reuníamos y vino corriendo saltó sobre mí como un mono, me abrazó del cuello y con sus piernas me abrazó en la cintura y me dijo, psicólogo, ¿dónde estuviste? Te hemos estado extrañando. Eso cuesta, ¿saben cuánto? Calcule usted, señor Julio García, ¿cuánto vale eso? Diez mil millones de millones de millones de dólares pagados. Una vida transformada una mente que aprendió, una palabra nueva que se grabó en la mente de una persona, tiene mayor valor que todos los pagos del mundo. Eso es lo que buscamos. Yo creo que eh, Rubén ha tocado un punto importante, que muchos de los que sabemos poco o mucho, nos queremos quedar como dueños del conocimiento que hemos adquirido y no lo compartimos. Le voy a decir algo. Aprenda a compartir todo lo que usted pueda, porque es la única manera en que los problemas de su equipo se van a resolver rápido, solos, y los resultados se van a dar en, la, en el tiempo menos esperado. Eso es lo que buscamos, que tú seas un líder de verdad. No es el líder que aparece solo. A mí no me gustan los águilas. No me gusta el ejemplo de un liderazgo como el águila, porque el águila está en las alturas solo y mira a los de abajo como si fueran ratas para conquistarlos. Me gusta el liderazgo del gusano. Y estoy escribiendo un libro sobre eso. Mi vida, la de un gusano, la del servicio. Y le voy a comentar por qué elegí esa figura. Un gusano se alimenta de las hojas y se vuelve una pancita, un redondito así. Y cuando está bien gordito, viene un pajarito y se lo come. Y se convierte en energía. Y esa energía se convierte en abono. Y ese abono alimenta a los árboles. Y esos árboles se vuelven en reposo para las aves. El proceso transformador del servicio de un líder es lo que trasciende. Por eso aprende. Aprende a compartir aunque te duela, porque así un día recibirás todo lo que la vida aparentemente, según dicen, no te daría, te lo da, te lo da de balde. ¿Por qué? Porque tú has aprendido a desarrollar ese concepto de dar, y perdónenme, voy a usar una palabra mucho más profunda, de darte a los demás. Eso es importante. Siguiente. Adelante, Julio. Bueno, aprovechar esta oportunidad también, eh, no solo para saludar a la exposición de hoy día, maestro Boris, sino también a quienes se han reunido en torno a este importante tema del trabajo en el equipo, ¿no? Yo creo que ahí hay una piedra angular en nuestra posición como líderes que conducen personas y que influyen en los demás. Eh, trabajar en equipo, decimos nosotros, no es fácil, pero sí es más efectivo. ¿Sí? Reitero el resumen de esta presentación del maestro Boris Darmon. Trabajar en equipo no es nada fácil, pero sí es más efectivo. Y aprovecho la oportunidad, maestro, para invitar a nuestros amigos a propósito de liderazgo y desarrollo personal a nuestra conferencia que haremos mañana eh, con Educación Sin Fronteras y eh, gracias a Darmon Enterprises en esta misma sala del de, eh, Zoom para la conferencia ¿por qué eh, posponemos eh, para mañana lo que podemos realizar hoy en una conferencia, un conversatorio internacional en el que tendremos la participación de amigos de diversos lugares del mundo tocando este interesante tema en el chat del Zoom está la dirección maestro, gracias por estos segundos perfecto, perfecto Julio, sabemos muy bien del trabajo que está realizando con Educación Sin Fronteras y mañana a las 3 y 30 no olviden, este es el trabajo de los líderes que estamos tratando de transformar el mundo haciendo lo mejor que podamos antes de que nuestros ojos se cierren y terminemos nuestros días haciendo algo que por lo menos digamos que valió la pena vivir. Finalmente, finalmente, trabajar en equipo permite al líder ser concertador y dar espacio para captar ideas y mejorar el método para lograr mejor los objetivos. Lo repito, Trabajar en equipo permite al líder ser concertador y dar espacios, de espacios, no cierre espacios, para captar ideas y mejorar el método para lograr mejor los objetivos. Y luego me inspiro pues y escribo algo, las ideas de un miembro de un equipo aceptadas por un líder permiten su identificación con el trabajo conjunto y el logro del objetivo en menor tiempo. Eso es lo que estábamos queriendo que esta noche todos aprendamos. Si en algo le ayudé, escríbalo. No diga quién le dijo. Póngalo en su Facebook, póngalo en sus redes sociales. Hoy aprendí. Hoy me dirigí a este concepto. Hoy entendí mejor esta idea. Trabajo en equipo, como dijo Julio García, no es fácil, pero te ayuda tremendamente a ahorrar tiempo y a mejorar mucho más los resultados. Mis queridos amigos, prepárense para la próxima semana porque la próxima semana tenemos un tema para remarcar lo que tratamos en la primera sesión, agilizar la comunicación. Prepárense para la próxima semana porque estaremos listos juntamente con ustedes para poder tratar ese tema. Les hago un reto esta noche. Yo normalmente estoy invitando a todos los equipos que están en mi red, a todos los equipos que están, amigos que están en mi, en mi WhatsApp. Yo lo invito a usted el día de hoy, para que el próximo miércoles usted invite a dos personas nuevas que no están esta noche aquí pero que necesitan escuchar charlas como estas. No lo haga por mí, hágalo porque usted le va a abrir la puerta y facilitar a una persona más a que venga y escuche un tema que quién sabe, por allí, alguna de las vistas que se presenten le convierta en el líder que usted estaba esperando que él también sea. A cada uno de ustedes, no puedo mencionar a todos sus nombres, pero a los 36 o a los 47 que estuvieron esta noche aquí, no solamente les agradezco, les felicito porque ustedes saben que aprender es la manera de trascender. Si tú aprendes, la vida será mucho mejor. Les envío un abrazo fraterno de un amigo y servidor de ustedes, a cada uno de ustedes en particular. Y no se olviden el próximo miércoles invitar a alguien que quién sabe, también sea una persona que necesitaba una palabra de aliento y un abrazo a distancia para todos ustedes. Que Dios los bendiga, como siempre. Boris Darmo, vuestro servidor. Buenas noches. Chao, chao.